El niño rampa. ¡Uy! Oh, oh, oh. Porque el problema con la seguridad me dice no. Criquera, ¿eh? Oh, de los pájaros. <risa> <risa> <risa> oh. Bueno. Es horrible comparado con cómo me cara así. Siento como un niño andando en bicicleta. Justo no traje mi talento el casco. El casco. Lo de dar pena era en serio oh. Tendría que darle mil vueltas para sentirme cómodo Pero a esa altura voy a estar vomitando de lo mareado No, me salía mejor que Alexuan. Sí. <risa> ¿Te chingiste mareado. Y te empezó a afectar. <risa> Voy a intentar hacerlo en el muy tranquilo. <risa> es rarísimo, weón. ¿eh? Ay, es para lado la wea. <risas> Vámonos, <risas> Vámonos a algún otro lugar ¿Dónde está nuestra rampita? Allá. Nuestra pequeña rampa ¡Está rica tu toma de vuelo! <risas> el Eric era el responsable de que recuperáramos nuestra autoestima ¿Ah? ¿Qué hiciste? Más de lo que hicimos al otro lado ¿Pero mejor el tuyo o y salió muy chiquitito. Muy bien. ¿Se sintió mejor? ¿Tu ego está mejor? <risa> La no, no. Tenemos material. <risa> la intro del video. <risa> <risa> Dale, Edison Smith. ¡Uh! ¡Ay! Increcientemente no lo que no me pase la misma moda que antes. Dejó cagado esa de la rueda trasera ahí, güey. ¡Bueno! ¡Sabe! <risa> Me quedo con esa moneda Oye y esta nave. Dora te Explora Dora? Se te perdieron las llaves wey Uy! Bien auto? Oh. oh! Mi cuello! Que se me cae la cabeza wey Mira la tora wey siempre deja un poco de reserva Oh no ¿Qué <ríe> más... muchas gracias señor ¿Pero por qué más, ando más acá para empezar bro? mi cuello ahora lo aguanta todo, ¿no te quedó claro? Sí, pero vos te infierro el cuello, pues <ríe> no estamos Titanio. Así. Ah, ¿por qué lo puse así? <ríe> si dan la subida, es el hecho de que por subirte ahí tenéis que bajarte a la concha. Eso. Aquí para que se con nada. Sí. De hecho podríamos poner una tabla entre medio del. del salto y de la pared. <ríe> una, para bajar. <ríe> una para bajar también. Es horroroso. Ya, funciona bien Dele, que lo quiero correr. Andrés, te toca. Está ahí huevón, me va a sacar el lachu. Esa rueda apenas es suyo. Sí. sí. <risa> y lo agarré. Uy. <risa> ¿Cómo va con este manillar? Está rica. Te puedo dar una vuelta <risa> La aguanta perfecto Siona. <risa> Suelte que no pudimos bañar porque somos malos <risa> claro A mi amigo Germán se le ocurrió la genial idea de ir a parar un PAMTRACK a San Carlos Boquinto. Que está cerrado Mala mía Ahí está, ese PAMTRACK se veía hermoso No, no sé si Cuadrado, malo yo. bien. O sea, no, no, no o está sea, no, claro. de agua debería ser redondo, ¿no? Está acuático O no. oh, estará acuático no. oh, oh, oh, Limbo, limbo, limbo, wey <risa> <risa> ya Ok, ¿cuáles son las probabilidades de pinchar acá? No bajar. ¿Todo bien? Con la rapa no sé. No puedes ni mirar para arriba. Muy bien, para arriba. ¿Tú no puedes mirar para arriba? No, no, Ahí estoy. ¿Sí? Está con la cara de loco con los ojos más abiertos para mirar para arriba Para los que preguntaban de por qué no hacía descenso en la metrópolis tiene un solo freno y no frena nada oh. ¡Grip! No puedo frenar más Esto me recuerda bueno al Provincia oh. oh, eso fue dificilísimo Oh, ¿qué hay ahí abajo? Hay un hay lucho ahí arriba, pero acá que... Uh, ¡Muy bien! Uh, no puede mirar para arriba No le veo el no, ojo ¡Más ciego! Uh, ¡Muy bien! ¡Ya! Tú no tan talla ¿Pablito lo clavó carlito? ¿Se la voy a sacar? Ah, versatilidad zurrón. Toma, Eric. Ya. <risa> <risa> ah, ya. ¿Ya? <risa> Agarra la rueda delantera y hazla, hazle un nose manual. No, apóyala ahí y me paso yo. Estoy ahí, casi porque... agarrando el disco. ¿Me paso yo? ¿Me paso yo? Sí, sí. La yo lo tengo, no sé acá. ¿Te lo Está agarrada el... Sí. No, no le tengo fe a esa wea. No, no le ahí fe. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué la rampa se queda en la reja con las tetas trata de desactivar el ah, me mucho el procedimiento surround ¡bueno! Drift. Me viene al Andrés un poco de polvo. Uuuh. ¡Cóbrete! <risa> uh. uh. uh. Podríamos decir que si te gustaron los papelones que nos dimos hoy día y el porrazo Eric hasta Dale un like Y si sigues viendo gente andando mal en bicicleta, suscríbete al canal Nos vemos en el